Hola, soy Juan Nicolás y les voy a hablar sobre la configuración externa del cerebro. Entonces, en una cara lateral externa vamos a encontrar la cisura lateral o de Silvio y la cisura central o de Rolando. Entonces vamos a ver la parte del lóbulo frontal, que tenemos el giro precentral que hace parte de la corteza motora primaria y tenemos después el surco precentral tenemos dos surcos, el frontal superior y el frontal inferior, que dividen en tres giros, el giro frontal superior, el giro frontal en medio y el frontal inferior. El giro frontal inferior eh, vamos a seguir en tres partes, una en el opérculo, en un giro triangular y una porción orbitaria. El opérculo con la porción más, más inferior del giro precentral se va a llamar la zona de broca que es la corteza eh, motora del lenguaje eso es su parte ahora vamos a hablar del, del parietal entonces nos va a dividir ese, gracias a la, a la cisura central un giro postcentral que es la corteza motora primaria un surco intraparietal que me diré en un giro superior parietal y un giro inferior parietal el giro inferior paretal lo vamos a, vamos a entrenar en tres partes. Un, un giro supramarginal, que es este, y un angular, perdón, supramarginal y un giro angular, que es este. Que el giro supramarginal es el que me va, eh, tiene como función la corteza del, del cálculo y de la. no, perdón. De la, de la lectura y la angular del cálculo y de la escritura. Vamos a ver ahora el lóbulo temporal. el lóbulo temporal tenemos dos surcos, un surco temporal superior, un surco temporal inferior, que me va a ir de tres giros. Un giro temporal superior, que es la corteza auditiva primaria, el giro temporal medio y un giro temporal inferior. ¿Listo? Eso es en su cara lateral. Ahora voy a hablar sobre la, en la, la cara medial. Entonces la cara medial, vamos a ver el cuerpo calloso con el pico del cuerpo, el rode, eh, la rodilla, el cuerpo y el rodete. Acá podemos ver el fornix. acá podemos ver la comisura eh, blanca anterior. Tenemos acá el hipotálamo, surcohipotalámico, la comisura intertalámica. Tenemos acá el tallo de la, de, la hipo, de la hipófisis vamos a tener septum pelúcido y más, más superficial al callo vamos a encontrar el surco pericalloso donde pasa la arteria el mismo nombre vamos a encontrar el giro de cíngulo Un, vamos a encontrar el surco calloso marginal un giro paracentral un surco paracentral ah, paracentral y un surco eh, marginal que es la porción del surco calloso marginal eh, más acá vamos a encontrar el giro de la cuña precuña o, cuadril, o cuadrilátero tenemos acá después el surco parieto-occipital. Acá tenemos el giro de la cuña. Y acá tenemos el surco calcarino que me separa el giro de la cuña con el giro lingual. Eso es lo que podemos ver en la cara medial. Ahora vamos a ver la cara basal. Entonces, en la cara basal vamos a tener lóbulo frontal, lóbulo temporal y parte del límbico. En el lóbulo frontal. Vamos a tener un surco en H o en X que va a dividir en cuatro lóbulos orbitarios: uno anterior, uno posterior, uno medial y uno lateral. Lateral al medial, al lóbulo frontal, orbitario. Medial tenemos el surco recto donde pasa el nervio olfatorio y tenemos acá el giro recto. En la, en la parte del, de la ínsula, que no se ve claramente acá, vamos a tener el uncos del. Para hipocampal y un giro para hipocampal. Vamos a tener el surco rinal y el surco colateral. Más lateral vamos a encontrar el giro oc occipitoparietal Y vamos a tener eh, después vamos a tener el surco el surco temporal, donde me va a separar el el, el giro circuito temporal con el giro temporal inferior. Eso es. Vamos a ver en un corte transversal o axial eh, las comisuras, que son el fo forceps menor, el forceps mayor. Acá podemos ver la cápsula interna con su brazo anterior, su rodilla y su brazo posterior. Acá podemos ver... Eh, los ventrículos laterales, lateral a esos ventrículos vamos a encontrar el núcleo caudado, lateral a la cápsula interna vamos a encontrar los núcleos lenticulados que son que están conformados por el globo pálido, pa, globo pálido y el putamen. Más lateral putamen vamos a vamos a encontrar una sustancia blanca que se llama la cápsula ex externa. Lateral de la cápsula externa vamos a encontrar el núcleo del claustro y lateral del núcleo del claustro vamos a encontrar la sustancia, la cápsula extrema. Acá tenemos el tercer ventrículo, acá tenemos el tálamo, y eso es lo que se puede ver en este corte axial. En corte coronal vamos a encontrar la corona radiada, el ventrículos laterales, ventrículos laterales, núcleo caudado, cápsula interna, y no más, ah, la comisura blanca anterior, vamos a ver, acá la comisura blanca anterior, la posterior no se alcanza a visualizar, muchas gracias, ¿Ya? vamos a observar algunas estructuras, entonces vamos a tener eh, la, el cuerpo estriado que está conformado por el núcleo caudado con los cuerpos lenticulares, cápsula interna y se ve, la comisura blanca anterior, tenemos acá el tálamo, el tálamo, tenemos acá, se va a ver el septum pelúcido que está entre los ventrículos, la comisura blanca anterior anterior. Y se pueden diferenciar el globo pálido, globo, el núcleo globo pálido y el putamen por el color. El globo pálido y el putamen. Eh, no más. Complementando, vamos a ver parte del tálamo. Entonces, tenemos el surco hipotalámico, tenemos el tálamo, tenemos acá la glándula hipófisis que tiene dos partes: una. Una neurohipófisis y una adeno adenohipófisis. Tenemos acá el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Acá tenemos la comisura blanca posterior, tenemos la glándula pineal y la comisura intertalámica. Tenemos acá corrideos del ventrículos laterales, septum pelúcido y nomás acá podemos ver la arteria eh, pericayor que viene de la arteria carotida interna, rama directa. Muchas gracias.